Durmiendo los gatos A veces lo hago demasiado Y la cago Y es que lo que quiero no es barato Tampoco lo en tus brazos Será por eso que no estás a mi lado A mi lado Dime por favor que es lo que quieres de mí Que es lo que sientes por mí Si tú es un juego por favor ponle fin En cama pensando en besar tus labios, estar contigo un rato. Pienso muchas cosas Quiero besarte pero soy vergonzosa Quiero saber de ti Invítame a dormir Pasar contigo la mañana perezosa Ya no sé cómo se sale Ya sé que no estoy en tus planes